la mejor tarde de tu vida y hay un gran evento en la ciudad de Pinamar que queríamos comentártelo y que sepas todos los detalles porque cerrando este gran mes de la mujer hay este evento para ellas y para vos también. Nosotras producimos. Estamos en comunicación telefónica para que nos cuente todo de una gran emprendedora, de una gran mujer, Candelaria Votos, a quien le damos la bienvenida a Pinamar y a la tarde del magazine. Hola, calen Calendaria, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. No, por favor, bueno, bienvenida. Gracias, la verdad es que llegué a ser... Así que feliz de estar en una, en una ciudad tan linda como Pinamar. Bueno, gracias y la verdad tenerte acá y que cuentes en el día de hoy tu experiencia y aportes mucho a un montón de mujeres de mi ciudad, es para agradecértelo, un honor. Sí, yo estoy muy contenta con con este evento para para mí y para Ecofeminita en general siempre está bueno salir de las actividades de Amba porque muchas veces quedamos ahí encerradas, así que también nos suma mucho poder conocer la realidad en en otras ciudades de, de la provincia de Buenos Aires. Tal cual. Mira, yo tengo la oportunidad de conocer a mujeres de Latinoamérica por una cámara de conferencistas que estoy, y la verdad que este núcleo de mujeres que se está moviendo en, en todo el mundo es tan importante como emprendedoras, cómo salen adelante, cómo buscan y todas las culturas diferentes de cada país y de cada ciudad también, ¿no? Totalmente, totalmente, creo que hay algo que, que vamos gestando, que va creciendo y que tiene que ver también con las organizaciones que se hacen eh, dentro de las mujeres de los espacios públicos, pienso en, en las mujeres que organizaron este evento y que permiten que un montón de emprendedoras de, de esta ciudad, pero que también nos traen desde otras para, para poder comunicarnos, conocer y seguir tejiendo estas redes, que es lo más importante, ¿no? Como decías, esta red que tenés con, con mujeres de toda Latinoamérica, cómo nos, nos potencia cada una desde nuestro lugar. Seguro, seguro, tal cual. Bueno, contame un poquitito de vos primero, qué es lo que venís a ofrecer eh, en esta charla debate, ¿no? Del día de hoy a las 18 horas en el Hotel Playa. Sí, bueno, yo trabajo como directora de Ecofeminita, que es una asociación civil eh, sin fines de lucro que trabaja desde 2015 para visibilizar la desigualdad de género en Argentina en base a los datos oficiales justamente, eh, para tratar de traer esta objetividad de una desigualdad que experimentamos pero que muchas veces nos cuesta, nos cuesta cuantificar ¿no? Y, y pensar estrategias para para transformar esta sociedad que entendemos injusta. Así que la idea es eh, explicar un poco este, este marco y, y entender la importancia de los emprendimientos, de los proyectos, de las organizaciones liderados y conformados por mujeres para pensar realmente en una sociedad más igualitaria. Eh, la verdad que eso es lo que notamos, cuántas mujeres quizás se quedan en el proyecto y que no lo pueden llevar adelante, ¿verdad? Sí, y el porqué de eso, ¿no? Cuando uh -huh. vemos el, el porqué muchas veces las mujeres no pueden llevar adelante esto, tiene que ver con, con las responsabilidades de cuidado de, de los hijos e hijas, de los adultos mayores, del padre, de la madre, de familiares, que, que termina recayendo principalmente en las mujeres y las deja con menos tiempo para poder dedicarse a, a estos proyectos más personales, más colectivos, y cómo tratar de, de hacer más equitativa esta realidad para que todos y todas tengamos las mismas oportunidades. Seguro. En el ámbito de salud hay un porcentaje muy grande de las mujeres en ocupaciones, ¿no? Tanto sea en la salud y en trabajos domésticos. ¿En dónde consideras que estamos fallando, ¿no? La sociedad en no darle lugar a la mujer, Sí, hay una reproducción de estereotipos de género que tiene que ver con esta feminización que decís del mundo de la salud, principalmente enfermería, eh, pero también cuando vemos eh, cargos docentes, cuando vemos las trabajadoras de casas particulares. Digo, Hay una reproducción en el mercado de trabajo donde las mujeres terminan haciendo esto para lo que fuimos criadas eh, y los varones se terminan... Eh, ocupando de estas tareas también masculinizadas como construcción, industria, logística, que tiene salarios más altos. Entonces creo que sirve también eso para repensar socialmente bueno, cómo, qué esperamos de las mujeres y de los varones y por qué entendemos que las mujeres son mejores para cuidar, planchar o hacer las compras y eh, no para construir, eh, pensar, dirigir eh, y, y un montón de, de, impo de imposiciones sociales que podemos transformar tal cual. Cande, eh, contame un poquito, porque también esto de, de la igualdad de, en la parte política, no, de que haya una mujer, un hombre, sigue todavía en cargos eh, de jefaturas, en puestos jerárquicos, viendo más eh, hombres que mujeres. ¿Qué, ¿En qué se está fallando? Sí, hay una... Nosotros tenemos un proyecto que se llama Feminindex y que trata justamente de de posicionar la agenda de género en el, en el debate electoral, creo que todavía nos falta mucho en ese camino, todavía falta mucho pensar en, en una equidad, en la participación de las mujeres en los espacios políticos y en los espacios de tomas de decisiones, ¿no? Esto pasa tanto en el sector público como en el privado, eh, y creo que tiene que ver con, con esta carga de trabajos de cuidados, pero también tiene que ver con que cuando una mujer ocupa espacios de poder, muchas veces... Eh, se le cuestiona o, o se la juzga distinto que cuando un varón ocupa esos cargos, ¿no? ¿Qué se le dice a las mujeres cuando están en esos espacios de poder? Y como muchas veces se quiere explicar por el varón que tienen más cerca. Bueno, es la esposa de, es la hija de... Sí, eh, bueno. es, entonces Sí, y muchas veces terrible, somos sí. hasta las mujeres las que reproducimos eso, ¿no? Entender sí. también la, la, el, la problemática social, más allá de, de que si lo dice es una mujer o un varón. Sí, tal, tal cual. Yo eh, escuchaba diferentes este, notas que se vienen haciendo a mujeres en el poder, en, en la política en sí, y digo, este país, y esta es una apreciación personal, ¿eh? Este país sí. lo saca adelante una mujer. En la situación que estamos, solo una mujer puede estar en el poder, ¿eh? Para, para enfrentarse a los grandes cambios. No sé qué pensás al respecto, y yo lo, lo, en una posición más analítica lo que pienso es que cómo faltan, no eh, no solo candidatas mujeres, porque que sea mujer no nos garantiza que sea feminista, pero sí la perspectiva, pienso eh, incluso que, que este gobierno que, que arrancó las primeras sesiones legislativas diciendo empezar por abajo para llegar a todos y que llegamos al último año de... De, de gobierno y todavía no tenemos un sistema integral de cuidados o una extensión de las licencias materno-paternales, un montón de consignas que, que se vinieron luchando en estas organizaciones más desde abajo, no en todas las mujeres que componen a, a estos ministerios y a estos espacios eh, y que sin embargo no lograron eh, concretarlo. No lo logramos como conjunto de la sociedad y creo que es muy preocupante perder esas consignas y perder esas banderas porque es lo que necesitamos para, para salir cual. de este momento, justamente. Tal cual. Y, y más unión, ¿no? Porque a veces creo que las peores eh, críticas de, de, de mujeres son las mismas mujeres. Sí, es que te es parte de esto de, de, de lo raro que se nos es todavía que mujeres ocupen espacios de poder y cómo, cómo terminamos siendo a veces peores con, con nosotras mismas. Pero... Um, hay, digo hay mucho avanzado y hay mucho por avanzar y creo que eventos como los de hoy buscan generar estas redes y generar estas redes y estas uniones no solo dentro de los espacios digo, de partidos políticos o tal sino también bueno entre el sector público el sector privado las organizaciones de la sociedad civil como cada una desde su lugar y desde su, desde su ámbito pensar cómo aportar a, a lo que es realmente importante que es esta transformación social Tal cual. Bueno, contame un poquito por qué hoy tenemos que ir al Hotel Playa a las 18 horas. ¿Qué, eh, ¿Qué maravilloso va a pasar hoy para que nadie se lo pierda? Bueno, hoy nos vamos a encontrar mujeres de Pinamar, pero también mujeres de la Argentina para, para charlar sobre lo que nos falta, pero también sobre todo lo, lo construido y generar estas redes, estos puentes, eh, estas alianzas y aprender unas de otras eh, sobre el, el rol que tenemos las mujeres y las diversidades en, en potenciar los desarrollos locales y también los desarrollos nacionales, ¿no? En un contexto particularmente eh, tensionado, así que, nada, apostar al encuentro y, y aprender unas de las otras. Me encanta esto, ¿no? Eh, el ir a un lugar como, que, como aprendiz, ¿no? El, el hecho de escuchar, la humildad que se te escucha a vos en tus palabras. Ay, muchas gracias. Pero es cien por ciento genuino. Hay algo que que es muy importante, que es no enroscarse en las discusiones eh, propias, porque si no no avanzamos. Hay que hay que escucharnos y hay que aprender la una de las otras. Bueno, te cuento algo que te va a poner contenta para ir cerrando. En esta a radio, ver. en Radio Mix, hay 15 mujeres adelante de un micrófono, en diferentes días Mira. y en diferentes horarios. Es decir, vamos ocupando espacio con voz y con voto, con nuestra opinión, transmitiendo más de lo que nosotros vivimos experiencias hacia la ciudadanía. Me, me sacas una sonrisa, la verdad okay. es que es muy importante que, que las mujeres estén ahí al, al frente de, de los micrófonos poniéndole voz, poniéndole el cuerpo, eh, y qué importante también en esto de, de que uno a veces cree, o, o por lo menos voy a decir un, un prejuicio porteño, que es como, bueno, siempre las ciudades más grandes van a, van a ser mejores y lo lejos que están, ¿no? Los medios de las ciudades más grandes de tener eh, tantas voces femeninas al mando. Bueno, sí, acá es, esas comparaciones solemos hacer, ¿viste? Acá somos muy, ch <risas> muy chiquitos, ¿viste? vos si es un medio, pero es chiquito. Pero bueno, eh, es lindo, por lo menos nos escuchan, ¿no? Eh, ahora con la tecnología llegamos a más personas. Sí, sí, sí. Es, es muy importante esos trabajos locales y, y la forma de hacer esos trabajos locales. Así que También. encantada de estar en este espacio. Bueno, muchísimas gracias a vos, gracias por venir. Lo reitero, a nuestra ciudad invitamos a toda la gente a escucharte hoy a partir de las 18 horas en el Hotel eh, playa. Nosotras producimos, escuchan a mujeres que vienen de otras ciudades, que se unen con las nuestras y que nos traen este aprendizaje, como dijo Candelaria hace un ratito, el aprender una de la otra, que es lo más importante para construir nuestra vida mejor en una sociedad que hay que ir por cada vez más por la igualdad y seguir remándola en dulce de leche, como decimos. <risa> Gracias. Perfecto, lo resumiste perfecto. Gracias, Cande. No vayas remando, que hay mucho viento. ¿eh? <risa> Muchas gracias. Cuídate Muchas gracias bien. y te veo hoy a la tarde. entonces Dale, nos vemos. Un gusto en conocerte. Hasta Un luego. Un gusto, chao, chao. Chao, chao. Así la escuchamos y la verdad que muy interesante, invitamos a todas cerrando este mes de la mujer tan importante, un mes que trajo un montón de sorpresas dentro de nuestra ciudad y tener la visita de grandes oradoras, la verdad que vale la pena, así que te invito hoy en el Hotel Playa a las 18 horas, no te lo pierdas porque cerramos con broche de oro el mes de la mujer desde Pinamar para el mundo y el mundo en Pinamar. Quédate en el Magazine.